Cuando una mujer empieza a quererse a sí misma, no hay hombre que pueda lastimarla, ni tormenta que pueda callarla, porque aprendió que ella es fuerte, aprendió a darse su espacio, su lugar, su tiempo, porque ya se dio cuenta que no está para que la pisoteen, ya se dio cuenta que el amor existe, si ella es la primera en demostrárselo. Y aprendió que no necesita de nadie para ser feliz. Ya nadie la doblega. Se ha vuelto inquebrantable y por mucho que trates de tirarla al suelo, ella se levantará con más fuerza porque aprendió a quererse. Aprendió a dedicarse tiempo. Aprendió a respetarse y a no dejar que nadie la trate con desprecio o que la ignore. Porque ya no está más para amores de a ratos. De esos que simplemente le suelen arrojar amor cuando les place. Ahora ella es diferente. Ya no está para quien solo busca usarla, ya no está para quien solo quiere aprovecharse de ella. Ya no es la misma de ayer, que antes decía hacía sí todo, y que nunca se negó a hacer nada. Ya no es la de antes, que siempre aceptaba todo lo que se le arrojaba, y bajaba la cabeza en señal de sumisión. Ella cambió, ella ya no es la misma que conociste, ella ahora se transformó en alguien distinto, ya es irreconocible, te sorprendería, pues ella ya es más segura de sí.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 de que la amabas de verdad, simplemente te quedabas callado ante la pregunta, te quedarás conmigo y cuando no hubo mensaje, ella entendió que el mensaje era claro, tú no la querías de verdad, por eso ella se marchó, ya no volvió a contestar tus mensajes, ya no se volvió a entregar a ti, decidió que ahora quería un buen amor que de verdad la quisiera, que se hartó de aquellos hombres de dudas y no de convicciones que nunca pueden dar una respuesta clara, o es sí, o es no, se cansó y se marchó. Ahora escogió vivir una vida a la par de una persona que realmente la amara, que no dudara de quererla y de que siempre estuviera con ella, cuando más la necesitara. Te juro que la admiro, porque por fin logró ser una mujer distinta, una mujer que se respeta. Ahora la conquista las flores, las serenatas, los sentimientos puros y el hombre caballeroso. Ahora conquistarla consiste en dedicarle canciones, en demostrarle que ella importa, y hacerle ver que ella es importante. Ahora se le conquista con días y con noches bajo la luna, con travesías juntos. Se acabaron esos días, en que se le conquistaba ignorándola. Esos días de recetas sacadas de un libro de citas, que te decía que a ella le debes conquistar fingiendo que no te interesa se acabó. Ahora mostrar interés, es lo que le atrae, es lo que le gusta, es lo que le fascina, le fascina que le demuestren interés. Ahora le conquista los detalles dulces, ahora le conquista la ternura, y ya no los golpes. Antes le sedujo la conflictiva vida de un hombre imprudente, egoísta y arrogante. Ahora le atrae lo humilde, lo sincero y lo puro. Le costó muchas tormentas llegar a esa paz, y tú, desde luego ya no estás en la lista de hombres que le atrae. Se marchó, lejos de aquí donde nadie la irrespete ni la dañe, lejos de aquí, donde nadie la desprecie. Ahora busca un lugar donde la puedan querer de verdad, y ese lugar no está a tu lado, ese lugar no está contigo, lo sé, porque muchas veces intentó que fuera contigo, pero ahora se dio cuenta, que necesita cerrar círculos contigo, porque nunca le supiste querer de verdad, vive con eso mi amigo, vive con la idea de que la tuviste solo para ti, y como no pudiste tenerla a tu par, como era claro, tu destino era perderla, y no volverá más.